Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este programa es de tres horas, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela de lunes a viernes en los 910 del AM en la ciudad de Medellín. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín también a través de los 910 y de nuestra emisora virtual www.rafagol.ly y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, mis amigos, hoy volví a perder Nacional esta semana ha perdido con el Deportes Tolima, hoy perdió con el Deportivo Cali y Feo, 3-1. A tal punto que al final del partido, el técnico Paulo Autori colocó su dimisión y dijo que colocaba su renuncia a consideración de los directivos para que llegaran los que querían llegar. De esto vamos a hablar en algunos momentos. ¿Qué pasó en el camerino después? Porque no hubo un pronunciamiento del Deportivo Independiente de Medellín. Ahora, el técnico Autori no.. Nacional. Eh, perdón, el técnico -autori no renunció radicalmente, tajantemente, irrevocablemente, no, yo, yo pongo a consideración. Puede ser que los directivos estén pensando como Nacional tiene que viajar, creo que es mañana. Porque el partido se le fue frente a Fluminense por la Copa Suramericana que, que el hombre dirige allá. No sé qué decisión hayan tomado en el equipo Atlético Nacional y quién va a ser el nuevo técnico. ¿Quién va a tomar las riendas del equipo Atlético Nacional? Pues ahí está por ahí en el estadio el profesor Juan Carlos Osorio. Se tomó 50 mil fotos, todos los hinchas lo abrazaban, le daban la mano. Profe, profe, ¿cuándo vuelve a Nacional? Eso fue lo que yo oí. ¿Qué piensan los directivos? Vamos a hacer un análisis de esto. Pero será en algunos momentos acá en el Superdata. Por ahora les invito para que marquen nuestras líneas 232-4604 y la línea 01-8051-5015. Para que participen de los premios que vamos a sortear en esta noche a nombre de Funcron, ¿qué camisas? que vamos a estar entregando, Esa de Pasión Roja para el Medellín. Vamos a tener eh, muchas camisetas, las gorras de los hinchas de corazón, camisetas de Nacional, esa verde, que esa es Pasión Roja, una camiseta muy linda, y para Nacional tenemos también la gorra y también una camiseta, y varias camisetas como esta. Eh, let's que dice go. let's go, green, o sea, vamos verde. Así que escriban. ...o oh, no, llame, <ríe> entre los que llamen ...vamos a estar sorteando todas estas prendas a nombre de Punkron... ...y por ahora le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat... ...interactuando con los hibernautas... ...y que tiene también una pregunta que es fácil, fácil de Rafa Gol pensando en grande... ...Don Elkin la voz buenas noches, bienvenido al Superdebato... Hola Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted... ...para mis compañeros televidentes, internautas... El saludo muy cordial. La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol, donde pueden participar a través del Twitter y el Facebook. Nuestra cuenta en Facebook es Rafa Gol al aire en el Twitter, arroba Rafa bajo linares ¿Cuál es el clásico más importante en Río de Janeiro? El clásico carioca pistas. Uno de esos equipos se enfrentará al equipo Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. A propósito del equipo, verdolaga... ¿Hasta cuándo se va a esperar al señor Autori? Está bien que no se tiene la mejor nómina del fútbol colombiano, que haya mucho jugador juvenil, que por el tema del tal no se pudieron contratar buena cantidad de jugadores, pero me parece que con la nómina que se tiene hay que sacarle el mejor provecho. Y es increíble Nacional, en condición de local, pareciendo un equipo chico y jugando como visitante. Fue ante el Tolima el segundo tiempo y, ante, y hoy ante el conjunto deportivo Cali, donde le marcan tres goles, lo mejor que tenían a Nacional en el inicio del campeonato era la defensa. Ahora es lo peor, ¿dónde está el trabajo del técnico? Y jugadores, la verdad, que no han aprovechado esa oportunidad. Jugadores experimentados y algunos jóvenes que les pesa la camiseta de Atlético Nacional, que no es para todos. Me parece que ya se necesita un cambio. Sí me pueden decir que cambiando técnico cada seis meses, pero es que el que no funciona en un equipo grande... Debe salir. Un equipo grande no es para esperas. Y del Deportivo Independiente Medellín con el técnico Alexis Mendoza, señor técnico, si usted no exige jugadores de categoría, no va a pasar nada con Independiente Medellín. Usted bueno, yo le creo a Mendoza, pero el buen técnico también exige, también sí, sí, exige, no con, con jugadores de no, hombre, categoría, que llegar no si debe quiera. tener Deportivo déjelo Independiente en Medellín. No, oh, pero oh, saben mano? que vale eh. la sugerencia antes no, no, de. No. Porque Acá si él se queda con la nómina que, que hay actualmente, no, no va a pasar no, nada. Señoras llegar. y señores, hay, si hay que ser directos al grano, como diría el dermatólogo. No, porque, llegar al señor porque a los Alex equipos Mendoza, de que en la ah, mejor afición. Y uno con, de Lachis, ah, y uno con la no, mejor no, no. afición no debe jugar, Ataque debe San contratar Tomás bien. Es don Rafa Golinares, usted sí es el mejor gol de Colombia. Gracias. Gracias, don Elkin Laoya. A usted le dicen el hacha. El hacha, oh. sí. El hacha a la voz. ¿Qué tal esa? Eh.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 Estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas electrónicas en los estadios del país. Si usted quiere que su producto aparezca ahí en todos los estadios, usted contáctese con Global Sport, 444-6529, 444-6529, Global Sport. Bueno. Hacía 10 años que Nacional no perdía aquí en el Atanasio con el Deportivo Cali. Bueno, hoy perdió y como dice, de <ríe> una manera a Lucía no le importa. Pero bueno, la, la, la vamos a ir al debate, a la polémica. Y a esta hora le presentamos... ...al hombre que no tiene pelos en la lengua... ...que va siempre frente con pues la verdad... ...no se le arruga ni le tiembla la voz... ...para decirle cuántos pares son tres moscas... ...y además porque de verdad que para nosotros... ...es un, un orgullo, un honor poderlo tener en el programa... ...después de todos sus que, quebrantos de salud... ...pero aquí está... ...y pues lamentablemente... ...el Nacional no le ayuda... ...a levantarle la motivación a don Luciano... ...Luciano buenas noches, bienvenido al debate... ...buenas noches... ...y qué tiene que decir... ...de su equipo. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos... ...especialmente quienes están enfermos... ...o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe... ...que la fe los va a salvar. Pero es que lo que yo... ...diga o no diga... ...ya se vio reflejado... ...en la cancha hoy. Sinceramente lloré. ¿Lloraste? Sinceramente lloré... ...ver con un equipo de la grandeza... ...de Atlético Nacional se iba cayendo, desparramándose en el campo de juego, como sus jugadores se iban lesionando, y, y, y, y yo no sé por qué me acuerdo de esos grandes héroes del fútbol, no sé por qué me acuerdo de Franz Beckenbauer, que jugó una, una semifinal de un mundial de fútbol con un brazo quebrado prácticamente, de tanto, tanto jugador, Berraquito que había otra hora que no se amilanaba frente a la adversidad. Pero ahí ver uno cómo cae el facilito Lucumí. Después, barco por allá que, ay, me duele, me duele. Después entra Brandon y al ratico, ay, para el piso también. Y aparte de eso, aparte de los jugadores físicamente en el piso, la moral del equipo físicamente en el piso. Son dos partidos calcados que se empiezan ganando de locales con un respaldo unánime de una tribuna que los está levantando, que los está llevando, pero ellos acaban entregando el par de juegos. Yo no sé si la solución será echar a Autori. Primero yo quiero destacar la actitud digna de un técnico que no es de estómago. Que no se va a poner, ay, yo me voy, pero que me indemnicen. No, abiertamente lo dijo. Está la puerta abierta, señores directivos. Tomen la decisión que quieran, que yo la haga. Está la puerta abierta, con lo que quiere decir, ahí está mi renuncia, ahí está mi puesto a vuestra disposición. Hagan lo que consideren pertinente. Pero yo, sin reflexiono, hombre... Uno con este equipo nacional actual. Es que yo, yo nunca he creído en este equipo. Ustedes se acuerdan que en el, el ténico, clásico Luciano? con Medellín siempre dije que tenía muchas dudas y siempre he tenido dudas porque su equipo así, así y ahora va así Irregular. en picada. Así y así, así y, así y así y ahora va así en picada. Con el técnico. Entonces no hay derecho a que jugadores mmm, curtidos. En los cuales él deposita toda su confianza, salgan con semejantes actitudes. Yo he admirado a Barco, su profesionalismo, pero el barco que estoy viendo en este momento es un barco que está en altamar, en altamar y sin brújula. Ni qué decir de Cepelín, ni qué decir del indio Ramírez, entra a solucionar qué. Y el nivel de los, los dos laterales, el Idelton y. El Libertón y Machado. O sea. Yo a Liberton por hoy lo condeno. Pero a mí me parece que ese tipo es importantísimo Y Nacional. Y, es ese eh. produce, que, hablar, uh. y, ¿Y ese ataque que uh. produce qué? Sorprendido. Déjame hablar, hombre. ¿Y ese ataque que produce qué? Muy conformista. E Ese ataque que, ese ataque, qué ¿cuántos tiros al arco contrario genera? ¿Cuántos tiros al arco contrario genera? Yo no sé. Si sacando Autori. Este nacional se enderece. Yo no sé. Depende del Yo creo que, que no. ¿Estás confidente? Yo creo que no. Depende del Puede que llegar Tite, Guardiola, eh, Osorio, eh, eh, Juan Carlos Osorio. Puede llegar el señor, Esco, ese tan buen hombre argentino que está por allá, hombre, el del Juego Limpio de Almirón. Bielsa Puede llegar Bielsa. Y con esos jugadores, Osorio los hace Y trabajar. esa actitud y esa falta de, de cariño por la camiseta. Y ese jugar por cumplir, por cumplir, por cumplir Porque no hay ambición, no hay nada charrúa se subió a No hay verde. ambición, ni hay nada No, no y ustedes todos están, están ahora felices No, pero el defensor de los pobres ya El defensor de los pobres ya del charrúa, ¿qué tal y es? Ya están fe felices y armen la fiesta Y no ahora no, salgan todos a hablar aquí Aquí a, al frente no, de las cámaras no, de la dicha no, que tienen No, no. vengan a echar a la carreta que yo no, lo dije Y que yo lo preveí No, no vengan a echar cuentos chinos ahora Ustedes sí lo preveían, pero por tirarse en nacional. Yo lo preveía, pero porque me duele la causa verde. Pero lamentablemente la causa verde anda en muy malas manos. En muy malas manos. En jugadores que no les importa si ganan o pierden. No les importa si ganan o pierden. Hace un partido digno, brillante, que uno dice ahora sí, y al siguiente partido qué. ¿Y el técnico qué? Si el señor Autori va a seguir, yo le doy un consejo, yo le doy un consejo si va a seguir Siga con los juveniles, no le vote más corriente ni a Barcos, ni a Blalimires, ni a Lucumí Siga con los juveniles, que nos goleen todo lo que quieran con los juveniles, con los juveniles. Sigan no. con Perderon ellos, no hombre. insistan más, donde no hay, donde no juveniles. hay terreno Perderon Nacional que, es ¿verdad? un desierto lleno de aridez total en este momento si usted, profesor Autori, va a seguir Si tiene el voto de respaldo Siga con los juveniles Y arme su equipo en el próximo torneo no. bueno, Los juveniles perdió de goleada frente a Madalena no, no, bueno. Acordate Seguimos en el superdebate Yo hace muchos, pero muchas Fechas, dije acá Que a mí me da pena con Autori Que me parece que es un gran técnico Pero que le faltaba muñeca Para dirigir Atlético Nacional Y también dije que era el tipo que más plata ganaba en Colombia para hacer esa presentación con el equipo verde, que ganaba más que el presidente de Ecopetrol, que el presidente de la República. Bueno, ese es problema de él, ¿no? Ese es problema de él, claro. por eso. Pero y le de dije, nacional, le dije, el que le, le dije, no, le, le, le falta muñeca. Hoy pensaba que al tipo tenía que haberlo llevado a la terminal del norte y que se fuera, en bus. Pero después de lo que usted dijo, que puso la emisión y toda la cuestión, pues... Cambio de opinión y pienso que lo deben de mandar en avión. Y el jueves, que juega ya frente a Fluminense, lo dejen allá. Señor Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, Rafael, le doy gracias a Dios por todo. Mire, no es mi problema, pero yo sí voy a aportar algo. Hombre, mmm, ah, bueno, primero le voy a responder a la voz. Hombre, ¿cómo es posible que uno... Es, es sensato en el micrófono porque yo he considerado que la voz es uno de los hombres más sensatos en el micrófono y vaya a decir a esta hora, casi que a descalificar a Alexis Mendoza, que porque eh, no sabemos. Es para que, nada lo no, descalificado. No, no, no. no. Solo es que, doy una no, sugerencia. No, no, no. Es Exija que uno, jugadores. No, no, no, lo primero. Ajá, por eso. Y, usted sabe, y usted sabe que él no ha exigido jugadores. Exija él pedido, jugadores. Él ha pedido por lo menos cinco jugadores en puestos claves, para que seamos claros. Y él quedó de arreglar la defensa y yo creo que es el hombre que nos puede arreglar la defensa. Porque él jugó a defensor y lo hizo con lujo de detalles en Selección Colombia. Así que yo espero. Yo a esta hora no puedo dispararle a Alexis Mendoza. Lo acaban de nombrar. Y ya diciendo que no, no, no, dejémoslo, hermano, dejémoslo Exhibale, trabajar, dejémoslo llegar. Que no, es no le que, pase lo, osor, bueno, pero, no lo de Zambrano, no exijo a nadie. Vea cómo le fue. Sí. Eh, dame de en este programa creen que se hacen celebridades descalificando a todo el mundo. Eh, vos sos yo, uno yo, de los primeros que derecha El tipo llegó. Mujer, yo lo no, es una cantidad no, de abogadas de, de, para descalificar o a sea, Y de Nacional, no, no, no, y, de nacional no, no, no. y de Nacional, yo quiero aportar lo siguiente. Pero antes quiero decir que como me están escribiendo también por el privado, que para que les regale. El guante de Mr. Villar ah, Escriban, sí, escriban ahí no, Este señor, guante que, rojo que es para los hinchas rojos que llame, Y que este que nos, para los del Nacional que nos, eh, Ah, que nos eh, llamen a, este la, línea, a la línea de Teleantioquia Y ahí lo vamos a entregar sí. Bueno, el aporte mío es el siguiente Mire, a ver, señor, yo señor. conozco De cerca a Juan Carlos Osorio Y sé que él no va a tomar el equipo mañana Así que, exíjanle, Señores directivos, a Autori Que termine, que termine Porque viene un partido en Brasil Y él conoce en, Bra en Brasil él debe ir a ganar, porque él conoce el entorno, conoce a Fluminense, conoce todo. Pero con la actitud de estos pues jugadores. Sí, pero hay que ir a jugar ese partido. Sí, ¿pero es? que y hay que terminar esta liguilla. Porque yo conociendo al, el profesionalismo de Juan Carlos Osorio, ese no es de los que cogen los equipos ya, como quien dice estoy varado. No, él es de proyectos. Entonces... Él debe coger el equipo para el segundo semestre, después de hacer una buena pretemporada y después de que él pueda también exigir jugadores en posiciones claves. Así que por ese lado, Juan Carlos Orión no les toma el equipo mañana. Si Autori, que puso el cargo a la disposición de los directivos, se va... ¿Quién dirige en Brasil? Herrera. ¿Quién más? Claro, Herrera, que es, por es el que tienen ahí para pagar los incendios. Pero tampoco sería justo con Hernandario Herrera. Así que, yo me pregunto, Rafa, está ahora una cosa. Sí. Hicieron un conclave de 40 minutos. En 40 minutos se tienen que haber dicho muchas cosas en el vestuario. Muchas verdades. Así que, estamos en mora de saber, con un comunicado, qué pasó en esos 40 minutos. Porque después del partido se tomaron 40 antes de ir a la rueda de prensa a decir a Autori eh, que él ponía el cargo a su disposición y eh, echarle un vainazo a Sorio. ¿Sí o no? ¿Qué ¿Qué dijo? Parece, a mí me parece que le echó un vainazo a Osorio. qué dijo? Contame a ver. ¿Ah? ¿Qué dijo de Osorio? Porque él dijo que eh, ponía el cargo a, su disposi a disposición de los directivos para que o tomaran o, o quienes estaban adentro o quienes estaban cerca afuera. Ah, afuera, abuece. como no, quien dice. No, no ahí, nada, ahí nombró a Juan Carlos Osorio. No, no ha dicho nada. Ha dicho: ¿lo toma Hernán Nario Herrera o el técnico que no, esté por fuera? No, no, no. no, no, no yo no le doy no. ningún vainazo a no, no, Juan Carlos. No, no, claro, yo, yo ahí. Yo ahí sentí pena, no, ajena, y, y además, pena ajena por Juan Carlos Osorio, porque yo sé no que Juan Carlos Osorio no está como Ave Rapiña. Y no, a, y además, no está como Ave Rapiña, porque entre otras cosas, digo esto, y puede que digan Lambón a Juan Carlos Osorio, pero una cosa, él acaba, Rafa, de descartar una oferta de Atlético de Mineiro, hermano, de Mineiro, que es uno de no, los no, principales y, y, y, y equipos además, de Brasil, Atlético Mineiro, a, además, Mineiro. Atlético, Atlético, Mineiro Atlético Mineiro, dije yo. Además, Pero Juan ahora vendrá Carlos... el charro y dice: No, es ese es equipo chico en Brasil. No, no, no, es, claro, no, porque, porque para él todos los equipos en Brasil no, no, no, son chicos. No, no. no me vengas a Hasta meterle. San Pablo, eh, hasta San Pablo lo puso de equipo no chico, chico, por favor. No, no, no. no, no, no. no, no, no es, Atlético es que... Mineiro es un cuadro grande de Brasil. Ah, como grande. Cruzeiro. Que en Belo Horizonte. Ah, no, no, en esta semana es... te escuchamos no, no, diciendo que no, los no, únicos equipos grandes de Brasil eran Corinthians y Palmeiras. Además, además una moción de no, no, claridad Luminense Porque no. nos importa Los chicos no. o los grandes de Brasil En este momento a los hinchas de nacional Una moción de claridad pero, pero, pero, Juan, Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio Si llega al Atlético Nacional Lo hace por amor a la institución No por necesidad ah, No porque necesite estoy trabajar diciendo. Porque es un técnico de mercado Donde le dé la gana Donde le abre la boca Le sobran las ofertas si él llega nacional, es un hombre que va a llegar con una cosa fundamental para triunfar en nacional. Uh, Cariño, por la uh, Dios. Lo estás echando, Autori. Bueno, bueno. <risa> don Augusto Veloz. don Rafa, ¿qué tal, compañero? El bueno. cirujano del comentario. Bien, el hombre del guante azul. El guante azul, es Mr. Villar. Los que quieran participar, llamen por este guante de uno de los líderes del campeonato. <risa> bueno, eh... Pero no puedo ayer con el pasto te tampoco. Así que no, no vengas de, a ahora ya, charlas a echar las campanas al vuelo, porque vir, vir, vir, con el no diciendo, pobre pasto no puedo. que estoy. haciendo. ¡Está tambaleando! la tambaleando! ¡Ya, ya vas a caer! ¡Ya vas a caer! ¡Ya Déjeme hablar, para que hagas... Perdícame, perdícame. Señor Charroa, estás indisciplinado. ¡Me hace Sí, no, es que... Abra el charrúa y la viven barrando a toda hora. ¡Oh, sí. No, no, no es estaba diciendo, abraba, braba, la guitarra. Sí, ya basta, la boca. Es echar que papá no gusta de nada. Oye, le duele. Ya sentido a en este. ¿Dónde están los defensores de Autori? ¿Dónde están los defensores? Ya va uno, ya va uno, ya va uno. para que no la siguen embarrando Pero Magdalena no golió al Nacional Charrúa. El Unión Magdalena le ganó 1-0, con, con gol de habilidad Aguilar a los peladitos de Nacional. Porque vos le estabas diciendo a Luciano, si lo goleó el Unión Magdalena, lo ganó, goleó, goleó Unión Magdalena en el Nacional. 1-0, papito 1-0. Ahora, yo creo en el tema, mire la frase exactamente porque Lucio estaba, eh, Lucio estaba preguntando qué fue lo que dijo sobre la persona externa que podría llegar a Atlético Nacional. Eh, dice dice Autorio y en la rueda de prensa que estuvimos ahí frente a Autorio en la rueda de prensa. Dice, hablé con el presidente y hay que pensar en el club. Las puertas están abiertas para la gente que está afuera y que quiere entrar, eso es lo que dijo realmente. Están las puertas abiertas para la gente que está fuera bueno sí. y que quiere entrar. ¿Y quién estaba hoy en la tribuna? Juan Carlos ¿Quién estaba hoy no, en la sí, tribuna? Juan Carlos Oro. No, no, no, no. Ha venido a todos los partidos de locales ah, del Atlético Nacional. Pero también no, está bueno. Eduardo Lara y este no, hombre. El, ¿tienes? Es, ¿tienes? ¿tienes? es decir, ¿tienes? ¿tienes? el puesto de técnico Lara. nacional no quieren tener 18 técnicos... Eduardo Lara tiene perfil para la no? dirigida nacional. Señor González, responda a este interrogatorio de parte. Eduardo Lara puede dirigir a Nacional No, pero aspirará no, Como aspira Pizzo, no como aspira Gamero ah, Como para aspiran para, para, para. todos Yo le hago una pregunta a los técnicos no, del fútbol El y que me la contesten con honestidad ¿Quién no quiere dirigir a Nacional? Todos, todos, todos. Claro. Entonces, ¿de qué van a hablar? Todo. Entonces, él se refiere a todo el mundo que quiera dirigir a Nacional Bueno, eh. Braba. Ahora, yo yo sí yo sí, ya siempre Yo he defendido a Autori por lo claro en las ruedas de prensa, porque es un tipo equilibrado. No, claro. Claro, claro, claro, claro, claro. Sí, claro. claro, sí, claro. no, no. no, no, no, no pero yo no de, no, de, no, de vaquero. Pero déjeme hablar. No un de vaquero, pero eso que me de parece. ¡Muy va a Cuando el equipo a decir, Muy bueno. a decir, Maí va a decir, Maí va a decir, Maí a Estoy de acuerdo con González. es que dice, no tienen la nómina ideal Atlético Nacional. ¿Dónde está tu solidaridad velosa? Él se burla de los periodistas hombres. Se burla. Se burla de los periodistas. Mire, la última respuesta. La última respuesta. Cuando le preguntan a él que por qué perdió con Tolima, él dice... Porque Tolima hizo dos goles y nosotros uno. ¡Qué Respuesta genial! la prensa, ah, hombre. Respuesta <risa> genial. Esa <risa> no, no, respuesta no, es de un no, genio. No, es de un no, genio, pero no, no, un no, balicón. No, no, que no, se disfrazó ¿Sí? ¿Sí? de periodista a preguntar pendejadas! Respuesta genial genial señor señor no, no, no, por qué perdió? Es que es que no, decir cuáles fueron los errores que llevaron al equipo a la no, ¿Por qué que se no, no, metieron por sarcástico, por no, no, no. sarcástico Autónico, se fue el y yo también. Con respeto a los medios de comunicación, porque no, una va a rueda de prensa, respetar a los periodistas tiene que decir, mire, hoy Nacional perdió, número uno, porque yo planifiqué mal el partido, número dos, Selección porque yo de jugadores. mal los cambios, número tres, porque los jugadores no aportan dentro de la cancha, diga lo que no, tiene No, y, y, si y el árbitro, y si quiere meter al árbitro. Y al árbitro, no. claro, porque el árbitro en ese partido a sí ver, que la metió, si pero quiere una mano en un balón que le pegue ah, el de acá, bueno, bueno pero, pero diga es eso, definitivo. pero no salga a decir, pero Rafa, no, no, no, pero no es que la respuesta cosa, es más, cosa, es más cosa, de manzana postón que cualquier eh, otra cosa, no, Rafa, el tema también de solidaridad, que el, el tema de solidaridad, en diciembre cuando Autori se fue a pasar vacaciones a, a, a Brasil, se supo que lo del Taz, que si no, no podía contratar y él se la jugó. No tenía la otra oferta, Él se la jugó. Él se la jugó. No tenía nada, hermano. Tiene el origen asesinato que no tiene antecedencia ninguna. Es increíble. Espera, le digo que tiene. alguna pregunta, señor Charlotte. Le hago hacer una pregunta. Espérenme un momento. Ya, espérenme. Al Tony Curtis. de Estoy de acuerdo con él. La celebridad, lo digo yo. Andaba la Andaba le, le, cara le hago una pregunta mirar, le señor no, charrúa sin argumento a usted no. ni siquiera lo hemos presentado le pregunto usted <risa> no, quiere no. terminar el programa <risa> o se quiere <risa> ir no, yo me quiero ah, por mí. Ah, sí, si sí. voy a seguir escuchando se me semejante ya sé, de, ah, de, entonces hermano no, no lo sacamos no hay no, ningún pero va, problema no pero no sabe que no no no respete ya terminó tema de solidaridad y se aguantó sin contrataciones, porque apenas fue Barco y Cepelini, y que fue un jugador muy barato, pero se invirtió en Para barco. un trofeo? en lugar de Porque Nacional contrata seis <risa> o siete de primer orden. En esta época no pudo Raba, y con una eh, eh, alineación, con una nómina muy regular, Nacional llegó hasta donde pudo llegar Raba, pero es un tema más de nómina que cuestión de técnica táctica, mi estimado amigo. Bueno, eh, vamos con Juan Diego Arrollado. Buenas noches, Juan. Y usted, desde su óptica, ¿qué nos puede decir? Trabajo, muy buenas noches, saludo especial para usted, para todos los televidentes, ay Dios, yo no sé, o sea, ¿por qué se alegran y me, y me perdonan si voy a ofender a alguien, sí. pero me parece que un técnico es sea irrespetuoso con, con la prensa, me parece que es un técnico un técnico, grosero, un técnico que no debe, no debe ni estar en un club grande como es Atlético Nacional, ojo que por eso se fue Lillo también. ...por ser tan sarcástico y tan irrespetuoso con la prensa... ...y ahora Autori viene con lo mismo... ...la prensa nos hace respetar, de todas ¿qué formas, hacemos? De todas formas, lo que ha pasado hoy... ...me parece que eh, lo del técnico Autori... Eh, ...el que esté en entredicho su cargo... ...yo no, yo de pronto no hay que condenarlo tanto a él y ay, yo ay, condeno... Ya, me, ...se fue usted contra su jefe una, hoy, ¿no? ...por una razón... Ay, ay, ay, no, ...no va razón. a terminar usted el programa, una, ya veo... ...una, una... ...mire señor Osorio, qué pena con usted, pero usted eh. hoy... Está interrumpiendo todo el mundo. Tarjeta no, la exacto, no, no, no. Y voy a interrumpir a Charló ahora porque estoy de acuerdo la con el en Una erró. cosa: Autor y estaba de vago en Brasil. Ya, ya ah, ese rato. Estaba de vago. Termina. Sí, sí, eh, eh, eh, eh, eh, él se encontró con Barraza. Él se encontró con Barraza. Estaban de vago los ah, dos. Ya, eh, pero como así, si estaba sí, de vago técnico dos. en Belica. Oiga, si estaba de técnico en Belica, hermano. ¿Cuál vago en Brasil? ¿Tú sabes técnico en Belica? Se encontró en España. ¿Tú sabes bien el país donde estaba dirigiendo? Bulgaria. le va a pedir a usted que termine. Bueno, está bien el país. Un técnico. Un técnico, un técnico que llega al Atlético Nacional y no puede confeccionar un equipo competente, de alta competencia como, como, el, como el Atlético Nacional. Todos sabemos el problema, las demandas, la crisis económica. Y a todo esto hay que agregarle también la ejecutoria. ¿Quién es el que hace las contrataciones en el equipo? Cuando uno escucha a un directivo decir, es que viene un gran jugador que se llama Omar Duarte y nos hemos elegido por él porque va a ser una figura en Nacional. Hoy por hoy es figura en Nacional ya lo más fuerte. Ya hoy lo anuncian esta semana como que no, que no continúa más con Nacional. Bendito sea. Entonces, entonces, cuando se tiene ese tipo de criterios para hacer contrataciones en este equipo, ¿cómo se va a pedir un rendimiento de un técnico que llega y trata de acomodar una idea táctica a la cual sus jugadores no se acomodan? Como la mandasa, a no, la güey. cual los ah. niveles personales, los niveles individuales mejor, no se Uba. están acomodando a lo que propone el técnico, porque al principio del torneo, el no, sector autor, defensivo no, Bartel, no lo conocía el, el sector defensivo eso, no, se eso, eso. Se eso. Eso. Eso? eso lo dieron a él lo ya estaba en el equipo ¿por qué razón cuando arrancó el torneo, cuál era la zona mejor confeccionada en Nacional? la zona defensiva y la primera línea de volantes, bueno Hoy por hoy, es la hoy. zona que más errores cometió en los últimos compromisos. Entonces, los niveles individuales son culpa del técnico. El técnico hace los goles, el técnico es el que juega. En ese, por, por esa situación, me parece que hay que sacarle un poquito de responsabilidades también a Autori con lo que está pasando en el Atlético Nacional, don Rafa Goso. Bueno, muy bien. Ahora sí, señor Charrua, no, no. si, despachese decentemente. de irse, decente antes de irse y definitivamente. Con... No, no, pero primero, primero buenas noches a todos. Aquí estamos en el Superdebate de Rafa Gol y este programa como siempre a las 3 horas del mediodía, a las 3 de la tarde por M910, la voz del Rey Grande de todo el lado. Mañana nos toca calificar el partido. Y no sí, esperen para... porque <risa> va. Sí, mamita que, querida. Pues que cuando no, ya me ver, usted le va cuartos? a poner uno a, a todo el mundo Uno para para ver, ver, que a todos los sabemos. colocarse la camiseta de Carlos quedó eliminado de la Copa Libertadores de América Nacional? ¿Usted pedía la salida a él? ¿Usted pedía la salida? ¿Qué le dije? equipo que no clasifica en Copa Libertadores de América y si hay un campeonato que saca técnicos es la Copa Libertadores de América. Quedó afuera. ¡Pah! Ya echaste a Autori, que se vaya, no sé qué, no, no sé qué. Salieron todos los defensores de Autori. que dije? Vamos a darle plazo a ver qué pasa. Eliminado ahora del... No, salieron de los final. defensores, no. Los perdió, alcahuetes de Autori. estoy de acuerdo con, con Leones como... y quedó eliminado de la final en el campeonato anterior cuando agarró el fierro caliente que dejó Hernán Darío Herrera, que el arriero... ...por ahora... ...criticado, va ...pero es el único que ha obtenido un campeonato... ...la Copa Águila... ...pero ha ganado algo... Autori no ha ganado nada con Nacional... ...y además no se ve el trabajo de Autori... ...entonces... ...ahora me dan palo a mí... ...se quieren subir al carro... Si ...no, no, no se suban al carro... Va a ...yo lo no dije en su momento... ...y lo vuelvo a decir ahora... ...yo no veo el pero trabajo de Autori... De ...pero también quiero decir algo... ...Autori no es el único responsable... ...acá los responsables son los que contratan... ...que no saben contratar... Eso. ...compran barato con un proyecto a futuro que no les da resultado. A ver, presidente de nacional, con todo respeto, usted no lo dijo a nosotros en la cabina de la radio en el estadio y que tenía varios jugadores y que había elegido Omar Duarte. Yo lo defendí a Omar Duarte durante muchísimo tiempo por ser número 9 y que jugara con barcos. Pero Omar Duarte hoy, su realidad, marca que los compañeros tenían razón y que yo... La verdad estaba mirando otro jugador, pero seguramente se va de Nacional y van a aparecer los goles. Hay jugadores en Nacional que no sienten la camiseta, que no se dan cuenta de la grandeza del Verde. Y hay dirigentes que están por negocio y que ni siquiera piensan en la institución. Si bien el presidente actual, Juan David Pérez, es responsable de la institución, la bomba, la bomba que le dejaron los anteriores dirigentes, que se fueron así rápidamente, de forma fugaz... Es enorme. Hay responsabilidad de los dirigentes anteriores y hay responsabilidad de los dirigentes actuales. Pero el presidente debe tener la mano dura y asumir la responsabilidad. Y Autori no es técnico para Nacional. Y lo vengo diciendo hace ratos. No se ve su trabajo. Y yo no tengo nada personal con el brasileño simplemente doy mi opinión y lo que vi hoy en la cancha refleja lo que estoy diciendo no puede seguir en Nacional y si puso el cargo a disposición y los dirigentes le piden que se quede señores váyanse todos porque si ustedes no tienen un plan B no tienen un plan B a pocas horas de jugar un partido por es Copa una Sudamericana es la una verdad no merecen Curtis. estar ni siquiera en Nacional es la verdad el, curte, rafagol. No, no, el que tenés. menos sí, responsabilidad tiene pues. si me que a a decir, no. esto Matemáticamente tenemos chance No, esa historia ya la vi La vi con Medellín y quedó mirando al páramo Y le va a pasar lo mismo a Nacional Junior y Tolima están en otra situación Y puntaje casi que ideal Nacional, no Y esperemos que la Copa Sudamericana mejore y mucho Pero con un nuevo técnico porque si él puso el cargo a disposición, es porque no está contento, ni por lo que se hace adentro, ni por la presión de afuera. Pero no es el Entonces, único responsable. Ser? No es el único responsable. Bueno. ¿se debe ser el técnico. Hacemos esta pausa. Directivos. Ya notificado directivos. El señor regresamos. de Rafaol ya ordenó. Permiso. ¿Qué tal esa?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 Colombia, un país rico en flora y fauna, es casa de los más grandes mamíferos de Sudamérica y más de 44.000 especies de plantas que se encuentran en peligro por el tráfico y mal cuidado que se les da. Decimos no a estos actos que dañan nuestro país. El cambio comienza por ti. CAEQUINOS, comprometidos con la responsabilidad social y ambiental. Sigue viendo El Superdebate, por Teleantioquia, TV En Grande. Al superdebate aquí a través de Teleantioquia TV en grande, este debate De lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde De lunes a viernes En la voz del río grande 910 en la ciudad de Medellín todo el la Bueno, eh, al final del juego Hoy tenemos que entregar El trofeo a la figura de la cancha Como generalmente lo hacemos Y el grupo votó por Juan Ignacio Dineno El centro delantero del equipo Del Deportivo Cali que habló al final del juego Con Don Elkin la voz bo... Grabados Artístico Rafa Radio y Televisión Le entrega este espectacular trofeo A Juan Ignacio Dineno, jugador del conjunto deportivo Cali Señor, se lo entregamos Porque hay que darle mérito a quienes ganan y juegan bien Y lo hicieron bien ustedes ante Atlético Nacional ah, Muchas gracias, bueno, gracias por el premio Creo que la figura fue todo el equipo El planteamiento y Igual, como no, nos repusimos después de a ver está donde desventaja. Sobre todo jugar en esta plaza que es la mejor del país, donde viene la gente y donde pues, se le gana a Atlético Nacional. Sí, sí, creo que, que bueno estamos en, en un buen lugar para jugar al fútbol contra un gran equipo, un equipo grande. Pero nosotros demostramos que, que estamos capacitados para portar este escudo que también es grande, es pesado. Y bueno, que estamos para, para pelear hasta el final. ¿Cuál fue el gol donde más vieron que se desesperó Nacional? No, sabíamos que, que habíamos hecho un gran primer tiempo... ...lamentablemente nos fuimos en ventaja, ...pero sabíamos que ellos sentían que nosotros éramos superior... ...y que en el momento de que si le podíamos marcar un gol... ...iban a, a, a tener ese temor... ...y creo que, que bueno, lo tuvieron en el momento que le hicimos el primer gol... ...y, y bueno, luego la verdad que, que fuimos efectivos... ...porque tuvimos dos situaciones seguidas en donde marcamos... ...y eso hace que nos llevemos el partido. ¿Es cierto que Cali ya le compró los derechos deportivos?... No, creo que todavía no, pero bueno, eso pasa un segundo plano, yo tengo contrato por un año acá, ellos tienen la posibilidad y, y bueno, lo, lo decidirán la junta directiva y, y bueno, será la mejor decisión para todos, pero, pero la verdad que, que yo me, me debo al, a la institución, al club y sobre todo a mis compañeros, que, que es un grupo humano muy muy bueno, que, que es muy positivo y que bueno si hoy estoy viendo un gran momento es gracias a ellos Yo quiero verlo aquí en Antioquia jugando con uno de los equipos tradicionales, Nacional o Medellín porque me parece excelente jugador. Señor, que Dios lo bendiga, ¿dónde va a poner el trofeo, hombre? No, lo, lo, lo pongo ahí en, en casa, lo, lo, lo, lo guardo. así que, bueno, igualmente más allá de que sé que Nacional Independiente son grandes clubes creo que, que estoy muy agradecido al Deportivo Cali y la verdad que que para mí es el club más grande de Colombia. No solo porque hoy lo he visto, sino por, por la historia que tiene. Y bueno, estamos tratando de poder regalarle ese, tip, ese título a la hinchada y también regalárnoslo a nosotros, que, que con esfuerzo y día a día logramos sacar esto adelante. Eso es llamar a ser agradecido. Que Dios lo bendiga, hombre. No, gracias a ustedes Señoras y señores, hasta luego. Don Juan Ignacio Dineno, Dineno, jugador del Deportivo Cali. Este es el super debate, señores. Bueno, felicitaciones a la gente del Cali Hicieron bien las cosas, ganaron su partido, señor González Esos tipos agradecidos como este muchacho con el Deportivo Cali Es de los cuales carece Atlético Nacional Gente agradecida con el club No les importa el equipo para nada No les importa el equipo para nada Y es cierto, todos los equipos hacen procesos Pero los grandes saben cómo hacerlo sin perjudicar su grandeza como esto es una democracia, eh, Dineno salió entre los compañeros como la figura del partido Yo voté por Agustín Palavecino, porque Agustín Palavecino es la clave del Deportivo Cali Para generar juego, para llegar al gol, estuvo en dos goles y, e hizo uno Por eso yo voté por él, pero Dineno es un gran goleador Quiero tocar el tema de Autori porque lo han minimizado Nueve títulos nacionales ganó en, en Brasil, en Perú, en Qatar y en Bulgaria dos Copa Libertadores con Cruzeiro y con Sao Paulo. ¿En qué año? Una Copa Mundial de Clubes de la FIFA con Sao Paulo. Debes saber algo pues. Sí, Debes claro, saber algo, Estamos pues. de acuerdo. ¿En qué año? El ¿Y? problema es de nómina. El no tiene A no le gana, no le gana un Tolima, no le gana un Deportivo Cali en su casa. Ese es el problema. A ver, la ventaja que tiene este Deportivo Cali es que miran muy bien y evalúan muy bien a la hora de contratar. Porque al llegar este dinero al cuadro deportivo Cali y ser en este momento figura el fútbol colombiano, goleador, es algo que quiere decir que se tuvo ojo y se analizó para poder traerlo perdón a la Perdón Juan Diego, perdón Juan Diego, acertaron en esta porque hace rato ah. que venían fracasando, con unos uruguayos paquetes que trajeron hace rato, Pero en, en este año acertaron, ol, con este par ol, eh, acertaron. Pero hace rato que el Cálita de venía malgastando Mala, su Vecino tío. es muy buen jugador. Sí, por ¿Y eso. Y el defensor, llegó, ahora, llegó Muy buen ahora. jugador también. O sea que aceptaron en tres jugadores. Sí, pero este año apenas. A ver, Charroba. Uruguayos, Paquete, Luciano, la verdad me parece una total falta de respeto de uh, tu parte. ¿Por, ah, porque, sí, por usted? Así pues ah, si es sí, por mí bueno. Y segundo... Vino solamente un uruguayo al Cali, llama Matías Cabrera y es suplente porque no puede ocupar cupo de extranjero. Si a más de paquete, llamás a los argentinos y cuando los dirigía Gerardo Peluso que ya ni siquiera están. Cali fue muy superior que Nacional esta tarde y realmente, la verdad, dio lástima al verde. Quería que ganara Nacional, pero no fue posible. Bueno, al final del juego los hinchas de corazón de Atlético Nacional hablaron sobre la derrota frente al Deportivo Cali. Así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin. Con La Box. Voy a saludar a los hinchas de corazón, cortesía Funcron, le vamos a entregar esta gorra a ese hincha de Nacional que siempre viene al estadio, gane en patio, pierda. Aquí están los hinchas de corazón, llovió y estuvo la gente. Pierde Nacional ante el Cali, don Jackie Posada, Rafa Gol Radio y Televisión. Rafa Gol al aire a través del Facebook Live las 24 horas del día y de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde, Rafa Gol. Señor, ¿qué pasó? Hombre, yo creo que al verde le falta más jerarquía, su arma la camiseta, que jugadores que les falta con jugar con más ganas. Le voy a regalar esta gorra cortesía a Funcron, Que Dios me lo bendiga. Señor, ¿usted dónde nació? Marinilla, Antioquia. Marinilla, Antioquia. Marinilla, Antioquia. Nací en Medellín, pero soy Marinillo. Ah, usted es Marinillo. Opinión del partido. No, Nacional definitivamente le falta carácter, le, le, le falta fútbol, jerarquía. Yo creo que está es la hora de cambiar ya el técnico. Mire, por haber venido usted al estadio, por mojarse, por acompañar a Nacional, le va esta gorra de Funcron para que se tape esos rayitos, que Dios lo bendiga. Eh, muchas gracias. Yo... ¿Usted qué dice? No, es muy, muy golpeado con el Nacional, pero siempre seguimos siendo el verde, pero hemos de cambiar muchos jugadores. ¿Usted qué dice, niña bonita? <risa> no dice nada. ¿Qué? ya no da... Que ya no da rabia, pero ya da pena. Ah. Ya da pena. Vea, le pongo esta gorrita cortesía a Funcron. Que Dios me la bendiga. Deme un besito. Eh, hincha verdolaga. No a ver, señor. A ver, señor. ¿Usted qué va a decir? siente no sienten la camiseta. ¿Quién no la no, siente? Todos. Todos. Arco es un tipo que está ganando mucha plata. Siempre se mantiene lesionado. Que le, no sé qué... Marco es un tipo que está ganando toda la plata, a ver yo sigo saludando a la gente, a ver usted qué dice no pues qué cuadrado para jugar, hermano usted ya no le quedó grande la eh, pero, la pero tapó mucho hoy, creo que pero fue causante que no le hiciera más golea Nacional, pero de todas maneras miren miren el tercer gol, eso, yo requiero, eso no la suene ni a ningún niño, a ver señor le va a colocar esta gorra cortesía a Funcron te ves hasta eh, PISPO, Téngase Flamengo absténgase que probamos, probamos por ello bueno así es el hincha de corazón positivo señor mis respetos, ¿Qué piensa lo que vio no, eso no es Nacional, eso no Nacional es un equipo distinto, totalmente distinto. Hace tres años es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo bien, a ver, joven, usted que dice, señor, usted de qué año está viendo fútbol? 54. Desde el 54-22 copas. Usted le tocó el primer título, le ha tocado todo sí, con señor, Nacional. Me faltan siete. ¿Y qué, piensa de, ¿Y qué piensa de este equipo? Estamos perdiendo el semestre, pero pensamos que el segundo semestre puede mejorar la editorial. ¿Y hay que cambiar? Técnicos, ningún... directivos. Directivos Sí, señor Vea, le voy a regalar esta gorra cortesía a Funcron Porque usted está aquí llegando a fútbol desde el 54 Que Dios lo bendiga Lo mismo, la voz, muchas gracias Sigo saludando esta bonita afición verdolaga Venga para acá, joven sí. ¿Qué sí. piensa? No, muy mal, muy mal Mucho, hay que cambiar de técnico Y le hago ya, no, ya está no, Aldo no le, no le da No le da ya, ya está muy veterano para el juego ya, No, no, ya cambia todo veterano ya ¿Usted... No, no, malo, malo ¿Usted tiene hijos? Sí Vea, feliz Día el Padre por adelantado, cortesía a Funcron, se la regalo. Estos son hinchas de Nacional Verdolagas. ¿usted qué dice, señor? El King, eh, de verdad, autor y le hace falta mucho manejo de equipo, el King. No se le dé manejo, los jugadores... Partido del equipo completamente hace 7, 8 partidos. Autor y no tiene manejo de grupo ah. y se está viendo en la cancha. Entonces, yo creo que es hora de que cambiemos, pues, ya de técnico. Vea, ustedes, señores, ustedes, ustedes siempre ganan el partido. Se mojaron hoy, llegaron al estadio, acompañaron. Son hinchas de corazón, son los mejores. Véalos aquí. Bueno. Eh, ahí está la respuesta de los hinchas de corazón, desde luego todos tocados por la derrota Oiga, Hacemos la pausa y la ya favor, regresamos, venga, una ya regresamos, enseguida Le respondo la pregunta, dale Y a nombre de DirecTV, porque ya llega, mire, DirecTV, llega la Copa Suramericana El que no tenga DirecTV no puede ver los partidos, porque van exclusivos por... Esta señal de DirecTV, así que llame a Medellín 605-2630. Y si Juan Fernando Quintero no a perder la Copa América, tampoco me la pierdo yo, para eso tengo DirecTV. Y DirecTV en HD te garantiza 26 partidos de la Copa América y hay 5 que van en exclusiva solo por DirecTV. Muchachos hinchas de Nacional, quieren ver el equipo el próximo jueves 7 y 30 de la noche del Maracaná, tienen que comprar DirecTV. Que no te pase lo del Mundial... Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Sí, señor. DirecTV, la casa del fútbol. Y Funcron... Bueno, y con Funcron tenemos... Las soluciones en skin, servicio de corte, estampación, sublima, sublimación, vinilo, textil y mucho más, mucho más Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas de publicidad, política, llámenos Funcron, 16 años estampando tus ideas Síguenos en Instagram como estampados-funcron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 Estamos en el superdebate y ya tenemos el resumen de la jornada de la tabla, el equipo más taquillero. ...la plaza más taquera del fútbol en Colombia... ...y la próxima fecha... ...aquí todos los datos con el hombre del termómetro... ...Carlos Alberto Arbeláez... ...buenas noches... ...buenas noches Rafa Aguilna... ...respectamos el termómetro... ...hablamos de las asistencias... ...en la fecha número 3 de los cuadrangulares... ...regular presencia de público... ...en los estados del país... ...la principal estuvo... ...esta tarde en la ciudad de Medellín... ...con 20.658 espectadores... ...la segunda en la ciudad de Barranquilla... ...con 19.515... ...y la tercera en Ipiales... ...ayer con... ...seis mil espectadores... ...el acumulado está de la siguiente manera... ...primero en la ciudad de Medellín... 486.854. ...segundo en Cali... 378.261. Tercero en Bogotá... 271.049. ...el equipo con más asistencia don Luciano Nacional... 305.724 espectadores... ...los resultados... ...pasto 1, millonarios 1, Magdalena 0, América 2. Los otros resultados en el grupo B, cuadrangular B, Nacional 1, Cali 3, Junior 1, Tolima 1. Y las posiciones quedaron de la siguiente manera, en el cuadrangular A, primero Pasto 7, segundo Millonario 7, tercero América 3 y cuarto Magdalena 0. Y en el cuadrangular B, primero Tolima 5, segundo Junior 5, tercero Cali 4 y el cuarto es Nacional con un punto. Y la próxima fecha se jugará así, en el cuadrangular A, América enfrenta a Magdalena y Millonarios se mide a Pasto. Y en el cuadrangular B, Tolima enfrenta a Junior y Cali será rival de Nacional, será el próximo domingo a las 7 y 30 minutos de la noche, señal cerrada de televisión para El País. Y hay que decir que el día jueves se hace el partido de la Copa Sudamericana, Nacional juega en territorio brasileño enfrentando a Fluminense a las 7 y 30 minutos de la noche es todo Rafa Gol Linares. Perfecto, don Carlos Alberto de las divas ya con ustedes y antes Arbeláez. Ahí está el cambio. Don Alejo Duque, el director de las divas del fútbol. ¿Cómo van las divas? Las divas en la capital de la República. Háblenos de la actualidad de las divas del fútbol, que son unas niñas que juegan fútbol y marcan la diferencia. Eh, buenas noches a ti a todos los televidentes. Eh, bueno sí. Estamos el 6 de junio, vamos a la inauguración en Bogotá de nuestro nuevo equipo. Eh, estaremos inaugurando y de lanzamiento a prensa de todo este nuevo proyecto en la ciudad de Bogotá. Muy pendientes todos en Bogotá. Excelente. Catalina Obando hace parte de las divas del fútbol. Catalina, algo para anotar de las divas como empresa. Claro que sí, somos un equipo de formación deportiva que incentivamos el deporte, eh, pues como la protección a la salud y queremos invitar a todas las mujeres que les guste el deporte, que les apasione el fútbol, para que se vinculen con nuestro proyecto deportivo. Amanda Miquel, eh perdón, Tatiana Bustamante hace parte de las divas del fútbol, Tatiana. Las divas del fútbol, ¿cómo pueden acceder las chicas a estar con ustedes para practicar el fútbol? Claro que sí, eh, nos encontramos con las páginas, redes sociales, las divas del fútbol, también se pueden mandando mensajes directos y nos pueden contactar. Excelente, qué maravilla, ¿usted de qué juega? Delantera. ¿Delantera hace goles? Sí, pero me gusta también defensa. ¿Le gusta defensa? Sí. ¿Usted de qué juega? Delantera. ¿Delantera, usted de qué juega? De todo. De todo. <risa> Selenota volante recreación. Muchas gracias. ¿Usted nos tiene premios a nosotros? Claro que sí, para los fieles televidentes de Rafa Gol. Bueno, Alejo, ¿qué es esto? Eh, es unos bonos para todos los salientes, nuestro patrocinador SPA, eh, Rostros y Figuras, lo pueden eh, conseguir acá por ustedes, no sé los van a rifar, ¿cómo los pueden hacer? Los vamos a rifar y don Augusto, ya le tenemos para usted para el tema de masajes en SPA. <risa> don Rafa Golinares, las divas del fútbol y Rafa Gol, qué buena combinación, hemos estado en los diferentes barrios de Medellín con DirecTV y con las divas y el divo del fútbol también. <risa> Gracias. Muchas gracias a don Alejandro Luque, las divas del fútbol, que se van a estrenar en la capital de la República. Ay, saquemos conclusiones también del Medellín. A ver, ahora que ya tiene Alexis Mendoza, como no timonel del equipo rojoso. Pues que se ponga las pilas y yo creo que no puede pasar de la próxima semana los anuncios que tenga que hacer el nuevo técnico rojo. Sí, hay que darle tiempo porque yo prefiero que se demoren unos días más para contratar, pero buenos jugadores, que sean verdaderos refuerzos, porque en este, en este semestre fue desastre realmente las contrataciones, señores directivos de Independiente de Medellín. Y bienvenido Alexis Mendoza, porque es un hombre serio, trabajador y creo que nos puede llevar a el título... ...que necesitamos al final de este año... ...que no nos traigan al Medellín... volquetas de jugadores llenos, medio... no, traigan 3, 4 de calidad... ...no necesita más Medellín, 4 jugadores... ...ojalá se tenga un buen visor... ...para el tema de refuerzos en este Medellín... ...porque Alexis Mendoza... ...la llegada de este técnico me parece que han acertado... ...pero también en el tema jugadores... ...refuerzos que son muchos los que necesita Medellín... ...ojalá se tenga un buen visor... ...ya tiene técnico independiente de Medellín... ...eso es importante... ...pero también a la hora de las contrataciones... A ver si los dirigentes realmente aciertan Y otra cosa, no solamente contratar, sino que escuchar lo que tiene por decir el técnico Y no traer solamente por negocio jugadores desconocidos Bueno, entonces llegamos a la pregunta de rafaúl Pensando en Grande ¿La respuesta pues, la tiene Don Elkin la voy a ver? Claro, la respuesta señoras y señores, el clásico del fútbol carioca es Fla-Flu Flamengo Fluminense, Flamengo el equipo con mayor cantidad de hinchas en territorio brasileño, Fluminense el próximo rival de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, así el charrúa diga que no, para mí Fluminense es de los grandes de Brasil, Fla-Flu bueno. dos grandes en Chico. el clásico carioca. Bueno, un número señor Luciano González del 1 al 201. 3 El número 3 corresponde a Ana Agudelo del barrio Belalcázar en Medellín. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. El número 19 El número 19 corresponde para la señora Lina Acevedo. Vive en el barrio Bar... En el municipio de Barbosa. Siete personas el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Número 44, Rafa. A ver, cirujano 44 para Maribel Meneses, En Villahermosa, seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres. El 93. El número 93 corresponde a Darío Vanegas en el municipio de Heliconia. Seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres. Charrúa El 15 por las Copas Américas que tiene Uruguay. El número 15 uh, uh, uh, corresponde al señor se Rodrigo Gómez en Manizales. Ocho personas ven el programa, tres hombres, cinco mujeres. A ver, Luciano, vitrinas. Vamos a despedir con vitrinazos. Para el doctor Carlos Alberto Zuluaga Díez, para Oscar Uribe y para César Sepúlveda. Claudia María Yepes, William Darío Pérez en Milagrosa, Steven Carrasquilla en Actuar Famí Empresas, Andrés Muriel, Daniel Rodas en Itagüí, Mauricio Zuluaga, Glorias y su hija, Alejandro Freddy Quintero, Dubán Tuberquia, hinchas, todos de Independiente Medellín. Saúl Restrepo, Sombra Durana, Giovanni Ruiz, Daniel Palacios y Mauricio García. Para Gabriel Jaime Sierra y Hugo Carvajal en Conérico de Estados Unidos. Y para mi gran amigo Cristian Valencia en el municipio de Girardota. Para toda la gente que estuvo con nosotros en Bello junto a DirecTV este fin de semana. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento Y el saludo para toda la gente del Hotel Cabo de la Vela Vitrinazo para mi gran amigo Juan David Jaramillo Excelente comunicador, productor, camarógrafo Su novia Natalí, Oscar Gaviria El abogado de los hinchas de corazón Rosaura Londoño, Jesús Elías Ruiz Son padres de Rubén Darío Ruiz El periodista silletero de Santa Elena Que esta ahora nos ve como con 50 personas ¿En cuenta? Con 50 mm. Es que la familia es grande No había televisor antes <risa> Bueno, y también queremos saludar a doña Marina Giraldo, ahí en San Javier, en el 20, por la sintonía y a toda la gente del municipio de Bello, qué cantidad de gente que estuvo con nosotros esta semana que realizamos el programa como don Luciano Ocampo y Manuela Ocampo. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. Síganos en Twitter eh, Síganos eh, en la repetición del programa por YouTube Y uh. todos los días de 12 a 3 de la tarde A través de la voz Aria. del Río Grande Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré así mismo dormiré Porque Pero, solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado Dios les bendiga, permiso